proyecto en sí como estoy en, en sí yo busqué la forma de, de llegar a, a un lugar donde donde realmente me ayudaran a encontrar lo que es mi forma mi estilo de música la que hago realmente aquí en Nunca y Cosmolidad lo encontré la responsabilidad como productor de Rigo ha sido de gran experiencia, que me ha enseñado como siempre a nuevos conocimientos, manejar nuevos sonidos y, y obviamente hacer un equipo sólido de trabajo. Y antes de eso, lo más complejo ha sido ser el puente para que Rigo pueda transmitir su sonido, entender su, su música, sus estructuras, su forma sonora y a partir de eso buscar su sonido y su color conjuntamente con David West y Daniel Villanque El trabajo, este proyecto de empleo es bien especial Siendo guitarrista y eso, bueno, trabajando el bajo, un poquito el diseño de sonido, tiene unas formas bien, bien, bien originales, bien, bien eh, diferentes. Entonces, buscar cómo acompañar eso con el bajo, tecla y, y entrar en, en, en su vuelo, ¿no? Sin cambiar demasiado las cosas, ¿no? Hemos intentado acompañar. ¿no? a sus ideas, a su, su arte, a su creatividad y bueno, me gustó algo que jamás no, no, no me esperaba. El trabajo realmente fue duro, la, la estructura, la, armar cada canción, cada cada trozo, cada, cada melodía fue, fue realmente un trabajo muy duro. Para, para mí fue, fue incluyente para todos, fue un trabajo muy duro. ¿Debajo de ahí? Eso, ¿eh? Sí Si ¿Sí no? sí. la, ganta, esa el usa la Solo de gato Pues he sido muy honrado en lograr ser parte de este proyecto de Rigo La verdad es un proyecto que me ha llenado de sorpresas desde el hecho de venir a esta hermosa tierra de cañar Como la música en sí, música que transmite mucho sin tener una voz Muchas veces como que escuchamos canciones que incluso cuando tienen voz y nos están diciendo algo es difícil entender realmente lo que es, no? pero aquí simplemente las melodías de él hacen que uno pueda entender y sentir lo que él quiere entonces pues me ha parecido muy bacano tocar música nueva, música muy bien hecha pues aquí la producción en mi está increíble, vengan a grabar aquí a lo bien, se lo recomiendo Este proyecto realmente se dio gracias al apoyo de lo que es de mi familia, especialmente de lo que es de mi papá David y Dani, estoy muy agradecido realmente con ellos. Listo, vamos a muy bien. ¡Yi -hí! Pues qué más que decir que gracias a Rigo por confiar en nuestro trabajo, por confiar en David, por confiar en Daniel y por confiar en Mincay y todo el equipo de producción que estamos aquí dando fuerza, dando energía al arte que se está produciendo.